Van corriendo los chocobos, los chocobos al viento van Por la carretera por el desierto a toda velocidad y a uno de a mil su presencia se hace notar Ahora es el momento de la victoria alcanzar Corre, corre pequeña chocobo, corre, corre sin parar Corre, corre hasta que no puedas más Cansado estás pero no puedes parar la frontera debes cruzar Allá van los chocobos Los chocobos al viento van